Hola y bienvenido a un nuevo video. Ayuda a Serge y a Steffi a aprender sobre los portadores de energía y su importancia. Acompáñame a verlo. Los portadores de energía pueden definirse como una sustancia, sistema o fenómeno el cual se encarga de contener o almacenar energía que luego puede ser convertida en otras formas. Algunos ejemplos de portadores de energía son los resortes, las baterías eléctricas, los condensadores, los embalses de agua, el petróleo, el carbón, la madera o el gas natural. Es importante saber que los portadores de energía no producen energía, simplemente la almacenan. Hace mucho tiempo o incluso aún en algunos lugares, cuando se oscurece o llega la noche, la forma de tener luz en la casa es por medio de velas o lámparas de combustible y la forma de transportarse es caminando o en caballos. Con el paso de tiempo y con la llegada de la tecnología, se ha logrado que en algunos hogares exista la electricidad. Por mucho tiempo existió un problema. No sabíamos cómo almacenar esta energía, por lo que mientras se producía la energía eléctrica, todos tenían luz. Pero si la forma de producirla fallaba, todos se quedaban sin energía, por lo que el uso de los portadores hizo un gran cambio en la historia, ya que se logró almacenar la energía para luego usarla y mejorar la calidad de la vida para algunas personas. Te voy a dar algunos ejemplos de esto. Nuestro primer ejemplo es el automóvil cuando le pones combustible. Sin el combustible el automóvil no funciona, entonces lo que haces es llenar el tanque con el combustible y allí se almacena esta energía que necesita el automóvil para funcionar, y solo la usará cuando la necesite, así mejorando la forma de transportarnos. Otro ejemplo es tu teléfono móvil. Para que el teléfono encienda necesitas cargar su batería con energía eléctrica. Y el almacena esta energía en la batería, para que puedas llevarlo y usarlo en todo momento. Esto mejoró la rapidez en la comunicación. Pasamos de comunicarnos mediante cartas o el teléfono fijo que tenemos en la casa, a poder estar en contacto con todo el mundo en todo momento. Un último ejemplo puede ser un sistema fotovoltaico. Cuando utilizamos estos sistemas, disponemos de baterías que nos ayudan a guardar la energía que el sistema produce, para que pueda ser usada cuando la necesitemos. Ahora imagina que no tenemos la batería, la energía eléctrica se produce gracias al sol, si toda nuestra casa se alimenta de esta energía, cuando empieza a atardecer la energía se va a acabar, las luces ya no prenden, el internet no funciona, no puedes conectar nada porque no hay energía para ello, por esto el almacenamiento de energía o los portadores de energía son tan importantes, el agregar una batería a un sistema fotovoltaico, hace que podamos almacenar la energía que produce nuestro sistema a lo largo del día para luego poder utilizarla en cualquier momento. Muy bien, te esperamos en el siguiente video.